Tenía una situación de una vecina que era una excelente vecina, pero el esposo tomaba, creo. Y usted hablaba con él y era un modelo. Pero no era un modelo. Claro, modelo para afuera. Sí, porque esa señora sufría mucho. ¿Y era... qué podía hacer esa vecina? Nada, pobre, porque ella el único que atinaba a irse salía de la casa. Se sentaba por ahí un poquito, se calmaba y hablaba con los padres ¿ves? Yo sabía eso, porque yo la vi a veces llorosa y le preguntaba qué le pasó. No, nada, nada. Quería hablar un poco con mis padres. No, no me decía, pero yo sabía.